Hola mis amigos, alerta, alerta a todo el mundo que dio su información para este broker falso creado por Omega Pro. ¿Por qué? Porque el día de ayer me estuvieron llegando no solamente uno, sino dos y hasta tres personas en total que me reportaron si sí, a mí también me está pasando esto. Y yo quiero que me pongan ustedes en los comentarios a quién de ustedes que pasó su información les está pasando también esto. Ahora, no digo porque no hay forma de saberlo, pero sí es muy curioso que siguen el mismo esquema. Las personas que presentaron su información personal ante el broker creado por Omega Pro están siendo atacada por mediante phishing. ¿Qué es el phishing? Para los que no estén tan enterados, es que envían a tu correo electrónico información haciéndose pasar por un banco, por una cuenta de Netflix, por... hay muchísimos métodos. En el momento que usted le da clic a ese link, ellos crean una página web, que es sumamente fácil crear una página web. Que, te, que se parezca o que sea idéntica a la página de tu banco a la cuenta de netflix a la cuenta de muchas otras cosas y donde usted pone su información le dice contraseña incorrecta o eh, verifique la información eh, y, y, y ahí es usted le está mandando su información de su cuenta de banco a estas personas eh, el día de ayer me escribió una persona. No voy a poner su, su información para que ustedes no la, no la, no la vean. Pero déjenme ver. Ok, esto sí lo puedo mostrar. Esto de acá, esto es una, un mensaje, uno de los mensajes que les llegó a él. Dice, hola, nos, dirigi nos dirigimos a usted para informarle que por motivos de seguridad su cuenta será temporalmente suspendida por no concluir con el proceso de validación de datos cuyo límite de tiempo está a punto de expirar. Por este motivo se procederá con el bloqueo de su cuenta y no podrá realizar ningún tipo de transacción. Bank pensando en usted y en su comodidad, creó un enlace para que concluya dicho proceso. ¿A usted le llega este mensaje? Y es ahí donde usted dice, no, voy a entrar a ver qué es lo que pasa. Llena la información y ahí es donde le roban a usted toda su información bancaria. Eh, aquí me mandó más imágenes. Más imágenes. Pero vamos, eh, eh, esta persona se dio cuenta a tiempo de que esto está muy raro. Llamó directamente al banco y me pasó el audio. El audio dice esto efectivamente no he ingresado al link que me han este que me han enviado por eso les estoy llamando a ustedes para que me confirmen porque siempre ustedes me mandan eh, el estado de mi cuenta y otras cosas desde este, un correo no entonces estoy comparando el correo con este nuevo que me ha llegado y no coinciden pues que sea eh, efectivamente de, de ustedes claro exactamente señor Jan. Eh todos los correos electrónicos que usted reciba bajo esa modalidad, si tenga por seguro eh, que no, no le ha enviado el banco, más bien yo le agradezco que usted se haya comunicado con nosotros para poder confirmar si efectivamente el Benitente es el coach, John, y usted con toda seguridad recién más alguna opción sobre ese correo, ¿no? Por ahora, eh, eliminemos el correo electrónico para que no brinde no ningún tipo de promoción, tal vez de... Eh, eh. Ok, ahora vea lo que él me escribió vía eh, mensaje de WhatsApp. Yo, obviamente yo le pedí permiso de utilizar esta información y eh, él me la pasó justamente para eso. Eso fue lo del audio del banco. Bueno, yo reconocí que el correo era falso, pero cuando entré al link me botó datos de mi préstamo con la fecha de los montos y las cuotas que había pagado, pidiéndome que ingresara clave de mi tarjeta para confirmar los datos cuya ventana solo estuvo 60 segundos y después desapareció automáticamente. Y los detalles de ese préstamo solo los subí a Broker Group. Fue a esa página únicamente a quien le confié esta información. Eh, quería saber si esta página está usando esos datos para tratar de robarnos más dinero a la gente. Ok. Eh. Vamos a ver, gente, no hay manera, digamos, no, no, no, es muy complicado. Sí hay maneras, pero es muy, muy, muy complicado realmente saber si es que esta información, pero lo que está a la vista eh, es, es muy obvio. Probablemente sí están utilizando esta información. Si él me dice que esa información del préstamo solamente se la dio a Broker Group y ahora están utilizando esto, como estrategia de phishing para robarle dinero a la gente. Lo que quiero hacer en este canal, en este video, es que ustedes en este momento, en este momento, vayan a su correo electrónico, al correo electrónico que ustedes eh, pusieron en Broker Group y empiecen a revisar. No entren o oh, no entren a ningún enlace, nada más abran el, el correo. Y empiecen a revisar si les ha llegado un mensaje de algún banco, si les ha llegado algún mensaje de algo. Y en el momento que ustedes eh, vean algo que no corresponde a lo real, si ustedes ven que, ese, eh, que proviene ese mensaje de un correo electrónico, copien ese correo electrónico y búsquenlo en Google. Si es, por ejemplo, del banco BBVA o Scotiabank o el banco que sea. Busquen que ese correo electrónico esté asociado realmente a ese banco. Si no, entonces ustedes pueden decir, ok, no voy a entrar a este link. Porque probablemente es que me quieren hacer phishing. Entonces, chicos, la advertencia que les quería dejar es esta. Eh, todos los que dieron. Yo ya había hecho videos en el canal diciendo gente. No den su información personal porque se prestan para muchísimas cosas. Muchísimas cosas pueden hacer con, como suplantar su identidad para pedir un préstamo, robarle directamente sus tarjetas, hacer compras de objetos ilegales. Eh, pueden suplantar su identidad para muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, si esto es un modo super Andy, yo quiero que ustedes me escriban a mi número de WhatsApp que ustedes lo están viendo por aquí, es este de acá, más 506 ocho ocho Ese es mi número de WhatsApp público, cualquiera me puede escribir. Y si ustedes notan algo raro, que les está llegando su correo, que ustedes dicen, mmm, esto huele, eh, mándenmelo, mándenme capturas, eh, para nosotros hacer un análisis un poquito más extenso. Lo que queremos en este video, repito nuevamente, es simplemente advertir a las personas de lo que está pasando. Eh, muchas otras personas me escribieron también, Emanuel, a mí me está pasando exactamente lo mismo. Bueno, muchas otras personas, no, tres personas el día de ayer eh, me, me dijeron que les estaba pasando lo mismo. Entonces, probablemente eso que le está pasando eh, a este señor de Perú eh, se haga recurrente. Y puede ser que lleguemos a el meollo del asunto y poder comprobar de que realmente la gente que dio su información de Broker Group está eh, siendo víctima de este tipo de ataques. Chicos, mucho cuidado, mucho ojo a quien le dan su información. Eh, todos en este momento que están viendo este video, por favor, revisen su correo. No abran ningún link. Si lo abren. No ingresen información hasta no ver, verificar que la página sea real, que tenga el símbolo de candadito, que no haya ahí un punto, una coma, un cero por una o algo extraño en el link, eh, porque probablemente esa es la técnica que van a seguir utilizando, ya que tienen su información personal de muchos de ustedes y les van a robar. Entonces, ojo al Cristo, como dicen. Chicos, nos vemos hasta la próxima.